Con un acto honórico fue recibido el buque Escuela Simón Bolívar por parte de la Embajada Venezolana y República Dominicana y su embajador titular, Alberto Castelar. Hemos tenido acá, en años anteriores, el embajador sin fronteras, el buque insignia de Venezuela. Y no es poca cosa el nombre que lleva nuestro buque insignia. Es el buque escuela Simón Bolívar, con toda la grandeza de nuestro libertador, trayendo el mensaje de solidaridad a la República Dominicana. El mensaje de amistad de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. El mensaje de amistad del gobierno, del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. La celebración del embarque fue en el puerto San Sanssouci, en donde se dieron cita diferentes y altos rangos militares del Ministerio de Defensa venezolano, así como el Ministerio de Defensa del Pueblo Dominicano, a lo cual asistió Sigfrido Pared Pérez, demostrando las buenas relaciones entre ambas naciones. En el acto, también asistieron personalidades como el embajador de México en República Dominicana y el destacado pelotero de Grandes Ligas, Tony Cabeza Fernández. El embajador saludó a todos los presentes. La música fue cautivadora tras la presencia del merenguero dominicano, el Jeffrey, quien en sus interpretaciones contó con merengues tradicionales como compadre Pedro Juan, a los que los asistentes no dejaron de bailar. El Jeffrey, con su espectáculo, llenó de alegría los altos militares de ambas naciones, agasajó y fue agasajado por el propio embajador Alberto Castelar, quien durante toda la noche no dejó de compartir con todos los presentes, entre abrazos fraternales, recordando República Dominicana y Venezuela, estamos más unidos y comprometidos como hermanos. En un ambiente acogedor, la Fragata Simón Bolívar, en la zona del Manecón Santo Domingo, con su puerto San Susí, los presentes pudieron disfrutar de un ameno espectáculo y un grato recibimiento. También los asistentes degustaron de un delicioso buffet de comida tradicional venezolana, sobre todo exquisitos vinos.